Bienvenidos a un nuevo tutorial de la Hora del Código de App Inventor. En este tutorial lo que haremos será crear una aplicación móvil a la que llamaremos Háblame, porque precisamente eso es lo que hará hablar con nosotros. Nuestra aplicación tendrá un botón que cuando lo pulsemos dirá una frase en voz alta, la que nosotros queramos que diga. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a la página web http//appinventor.mit.edu y hacer clic en el botón Crear de la página de inicio de App Inventor. Para poder acceder, necesitaremos tener una cuenta de Gmail con la que iniciar sesión. Una vez iniciemos sesión, aparecerá un aviso como este. Pulsaremos en continuar y no haremos nada por el momento. En el menú de la parte superior podemos cambiar el idioma de App Inventor. Cuando entramos por primera vez a App Inventor vemos que no hay nada, no hay ningún proyecto creado. Para crear un proyecto nuevo, nos dirigimos a Proyectos y hacemos clic en Comenzar un proyecto nuevo. A continuación, le pondremos un nombre a nuestro proyecto. En este caso, Háblame. Es importante que tengamos en cuenta que los nombres no pueden tener espacios. Automáticamente, accederemos a la ventana de diseño de nuestra app donde podremos ir añadiendo todos los componentes que tendrá nuestra aplicación. Nuestra app necesitará un botón, por lo que nos dirigimos a la columna paleta, en la parte izquierda, seleccionaremos el componente botón y lo arrastraremos al visor. Una de las cosas más interesantes de App Inventor es que podemos ver la aplicación en el móvil a medida que la vamos diseñando. Para ello, solo tendremos que conectar nuestro teléfono móvil y veremos cómo va quedando nuestra app. Esta funcionalidad, así como muchas otras cosas de interés, podemos aprender a hacerlas haciendo clic en Guía para acceder a la documentación de App Inventor. Para conectar nuestro móvil a App Inventor, hacemos clic en el menú Conectar y seleccionamos la opción iCompanion Necesitaremos tener descargada en nuestro teléfono o tablet la aplicación Companion del MIT que podemos descargar tanto en Google Play Store como en Apple Store. Al abrirla desde nuestro dispositivo podemos o bien introducir el código que nos aparece en la pantalla de nuestro ordenador o pinchar en la opción de escanear el código QR. Podemos elegir cualquiera de las dos opciones para realizar la conexión. Ahora, nuestro teléfono está conectado con App Inventor y podemos ver el desarrollo de nuestra aplicación en tiempo real. En la pantalla de nuestro teléfono vemos el botón que hemos añadido en el visor de App Inventor. A partir de ahora, todos los cambios que hagamos en la app se verán simultáneamente en nuestro teléfono móvil. En caso de que nos desconectáramos de App Inventor, ya no podríamos ver la aplicación en nuestro móvil. Para que la app esté permanentemente en el móvil o si queremos enviársela a algún amigo, lo que tenemos que hacer es empaquetar la aplicación. Esto veremos cómo hacerlo más adelante. El botón que hemos añadido a nuestra app pone Texto para botón 1. Para cambiar el texto vamos a la columna de la derecha que se llama Propiedades que es desde donde podremos cambiar las propiedades de los componentes que vamos incorporando a nuestra aplicación. Para cambiar el texto que aparece en el botón vamos a la casilla Texto y escribimos el texto que queremos que tenga el botón. En este caso, pondremos Háblame. Si vemos nuestro teléfono, observamos que, efectivamente, el texto del botón ha cambiado. Antes de pasar al editor de bloques para empezar a programar, añadiremos un componente más en el diseñador. Vamos al menú Medios, en la paleta, y arrastramos al visor un componente texto a voz. Este componente se coloca automáticamente en la parte inferior, como un componente no visible. Hasta aquí hemos añadido los componentes que tendrá nuestra aplicación. A continuación especificaremos qué hará cada uno de ellos. Hacemos clic en bloques en la parte superior derecha. El editor de bloques es donde enlazaremos los distintos bloques de código que determinan el comportamiento de nuestra aplicación. Queremos que nuestra app hable al pulsar un botón, así que seleccionamos botón 1 en la parte izquierda y vemos todos los bloques que pueden asociarse a este botón. Elegimos el bloque cuando botón 1 clic y lo arrastramos al área de trabajo. Ahora tenemos que incluir los bloques que le indican a la app lo que tiene que decir cuando se pulsa el botón. Hacemos clic en el componente texto a voz y veremos todos los bloques asociados a este componente. Seleccionamos el bloque llamar texto a voz hablar y lo arrastramos dentro del bloque anterior cuando botón 1 clic. Vemos que encajan perfectamente al conectarlos y además se oirá un clic cuando se unan los dos bloques. Ya solo nos queda añadir una última cosa antes de probar nuestra aplicación. Aquí tenemos un hueco para introducir un bloque mensaje donde indicaremos qué es lo que tiene que decir el teléfono al pulsar el botón. Para ello, vamos a la paleta y seleccionamos texto en los bloques integrados. Elegimos un bloque de texto vacío, lo arrastramos al espacio de trabajo y lo unimos al bloque texto a voz, hablar mensaje. Hacemos clic dentro del bloque de texto vacío y escribimos el mensaje que queramos, en este caso, Pondremos Felicidades, has creado tu primera app. Ahora vamos a probar que nuestra app funciona con nuestro dispositivo. Tomamos el teléfono y hacemos clic en el Felicidades, botón. Felicidades, has creado tu primera app. Vemos que efectivamente funciona. Os recordamos que también podéis seguir este tutorial paso a paso en versión PDF que podéis descargar desde nuestra web www.damavis.com.